Buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening. Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva sesión. Welcome everybody to this new session. Muy bien, nos sentamos todos. Okay. We, together we are going to sit. Y miramos a un punto en el vacío, un pequeño punto vacío en el horizonte. We are look, going to look at a point that is small and empty in the horizon. Conectamos el centro de la cabeza. Con ese pequeñito punto en el horizonte. We connect the center of our heads with that point in the horizon. Y poco a poco traemos ese pequeñito punto hacia el interior de la cabeza. And little by little we bring that small point into the center of our heads. Hasta cerrar los ojos. Until we close our eyes. Y observamos la respiración. And We observe our breathing. Our breath. La sesión de hoy está dedicada a la intención. We are going to dedicate this session to the topic of intention. La intención es esa actitud actitud suave ante la acción I'm Sorry, uh, it was breaking the connection. Could you say that again? Mm -hmm. La intención es esa suave actitud anterior a la acción. The intention. Is that very soft attitude that goes right behind the action? La intention is clara, the intention is clear. La intención es precisa. The intention is precise. La intención es pura. The intention is pure. Y suave. And soft. Apenas dura tiempo. Apenas tiene espacio. It just about has some time and space. Y con esa precisa, pura y suave intención nuestra conciencia más pura observa la respiración and with that intention that is very soft pure and precise our consciousness observes how we breathe observamos cómo el aire sube por las rosas nasales we observe how the air goes through our nostrils. Observamos como en Yintang se abre una hermosa luz. And we observe how in yintang in between the eyebrows, a very special light shines. Observamos como los pulmones y el corazón se expanden. We observe how the lungs and our heart expand. Observamos como el diafragma se mueve. We observe how the diaphragm Moves. Observamos como en el abdomen inferior algo se mueve, es la respiración que llega al tan inferior We observe how in our lower abdomen. Something moves. It is our breath that reaches our lower dantin. Y sonreimos. And we smile. Sonreimos de manera natural. We smile naturally. La conciencia. La conciencia más pura. Conecta de manera natural con el corazón. And our pure consciousness connects naturally with our pure heart. Y nuestro corazón, de manera natural, se desenvuelve en forma de sonrisa. Y nuestro corazón, en una very muy natural, se develops como un smile. Y esta sonrisa se expande desde el centro del corazón hacia todo el cuerpo. And this, this smile expands from the center of our hearts to our whole bodies. Y nos damos cuenta como para que todo esto suceda hay ideas en bambalinas una precisa pura amable gentil intención and we realize that for for this to happen there is behind a very soft intention una suave intención de observarse. There is a soft intention to observe ourselves. Sin juicios. With no judgments. Comparar si esto, esto es peor, esto es más bueno, esto es más malo. We we do not compare whether if this is better, this is worse, this is good, this is bad. Y la intención siempre tiene una dosis de precisión, de precisión. And the intention, it has this precision of um, intention. Hay veces que al principio la intención es un poco fuerte. Sometimes the intention is very strong, a little bit strong. Pero conforme vamos practicando, llega un momento que la intención es instantánea. But when we practice and we continue practicing, we realize that the intention is happens in an instant. Si durante la práctica ustedes desarrollan un como dolores o pesadez en la cabeza, bajen el volumen de su intención. If you ever feel during your practice that you feel some sort of heaviness in your head, dial down your intention. y si, si, si su, esta molestia en la cabeza perdurase lleven su pensamiento a Mingmen entre la segunda y la tercera lumbar and if that uncomfortable feeling continues bring your attention back down to Mingmen in between the second and the third lumbar vertebra muy bien la conciencia Observa el interior de la cabeza y la relaja. Ahora, the pure consciousness observes inside the head and relaxes the whole head. Relajamos los ojos. We relax our eyes. Relajamos la nariz. We relax los oídos. Our nose, our ears. La boca. Our mouth. Relajamos los pómulos, las mandíbulas, las encías y los dientes. Relax our cheeks. Our gums, our teeth. La lengua se relaja. Our tongue relaxes. Toda la cabeza se transforma en chi transparente, luminoso. que All se expande. becomes chi. That is shining and expands. El interior del cuello, totalmente We observe inside no, our necks. No inside our necks, everything is very relaxed. Everything is shining. Everything expands. Ahora la conciencia viaja al interior de los hombros, los brazos se relajan. And now, the pure consciousness travels down through our shoulders, arms, hands and everything relaxes. Y para este viaje Estamos usando la intención. And for this travel that we are doing, we are using our intention. Precisa, suave, pura. Our intention is very precise, is soft and is very pure. Y ahora, con la conciencia, y yeah. profundamente conectada con el corazón baby. vamos a poner un plus a esta intención yeah. and now with our consciousness that is deeply connected to our baby heart we are going to give a plus to this intention we are going to enhance this intention Conectamos con esa luz que siempre viene, esa luz que podemos llamarla amor un amor que no conoce condiciones and we are going to connect with that the purest light that we can call love that kind of love, that doesn't know any condition. Y ahora esta intención se hace más grande y más suave y fina a la vez. And now this intention becomes bigger Becomes more softer and finer. Más profunda. More profound. Muy bien, la conciencia pura Viaja por los codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos y estos se relajan profundamente convertidos en chi muy puro transparente and now the pure consciousness travels through the elbows lower arms wrist hands fingers Y se relajan profundamente. And everything relaxes so deeply. Convirtiéndose en chi transparente y luminoso. And they become chi transparent and very bright. Viajamos a la parte superior de la espalda, al pecho, a las mamas. Convertimos en chi, transparente, luminoso, que se now we, now we travel to the front part of our chest, through our mammalian forest, through our breast, they become chi, they become pure, they shine and they expand. Nuestra pura conciencia de amor incondicional viaja al interior de las caderas, glúteos, abdomen, que se relajan, convertidos en chi, transparente y luminoso. Our pure consciousness that knows what pure love is, travels down through our hips, buttocks, hips, legs, turning into Chi that is pure, bright and expands. Viajamos a las ingles, a los muslos, al interior de las ingles y los muslos, relajado, expandido. Now we travel to the crotch, to our legs, in between our legs. Everything relaxes, everything expands. Cordillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos in. los pies, relajados, expandidos, luminosos. We travel through our knees, lower legs, ankles, feet, And those, everything is very relaxed, is expanding and shining. Costillas, esternón, relajados. We travel through our ribs, inside our chest, everything is very relaxed. Ahora nuestra intención nos lleva a la vertebral. And now our intention guides us to travel through our spine. La primera vértebra, convertimos en chi transparente y luminoso. We travel to the first vertebra of our spine and becomes chi transparent and bright. Y sonreimos. Nuestra intención es muy sonriente. Y we smile because our intention is very happy, very cheerful. Y vamos viajando por el interior de la columna vertebral, sonriendo, relajando convirtiendo en chi cada vértebra cada espacio intervertebral and we travel inside our all, our whole spine and while we travel we smile and we are turning every vertebra into chi Cervicales convertimos in chi. All our cervical vertebra becomes into chi. Dorsales lumbares. Our thoracic vertebra, our lumbar vertebrae becomes into chi. Acrocoxis, our sacro and our coxis also become chi. Y cuando inhalamos, nuestro cuerpo de chi se expande por el universo. And we observe how every time we inhale, our chi body expands through the whole universe. Fundiéndose con él. Mixing with it. The whole universe. Y ahora nuestra intención nos lleva a nuestro corazón más puro, nos lleva a fundirnos corazón a corazón con cada uno de nosotros que estamos aquí compartiendo la práctica. Now our intention guide us into connect with our pure heart and connect our pure heart with the pure heart of everybody else in this practice.. Con de We connect with all our friends in Europe. In America. In Australia. In New Zealand and Australia. In Asia. In the whole Asia. In Africa. The whole Africa to the mundo in the whole wide world. Connec with the grandes professores de Xinin and Chikng. We connect with the greatest masters of Qin and Qkng. Con el Dr. Pan Ming, su fundador. We connect with Dr. Pan Ming, the founder of Chin and Qigong. Conectamos con el gran campo de conciencia mundial, corazón de bebé. Corazón de bebé. We connect with the whole... Consciousness Field, we connect from baby heart to baby heart. Cada uno de nosotros ahora somos una pequeña gran parte de una red invisible de amor incondicional. Each of us are part of our big invisible network that is full of unconditional love. La que nos entre nosotros, nos apoyamos entre nosotros. And in this whole network, we support each other. y ese gran campo de conciencia mundial se expande se expande se hace más grande y se une con nuestro gran hogar la Pachamama This pure consciousness field expands and expands to becomes one with the Pachamama continuamos expandiéndonos y nos fundimos también con todo el sistema solar. And we continue expanding so we become one with the whole solar system. Y continuamos expandiéndonos y fundiéndonos y nos fundimos con toda la Vía Láctea. And we continue expanding and mixing each other with the whole galaxy, the Milky Way. Más allá, en esa and we go even farther away in that expansion to become one. The whole universe. Y poco a poco le las manos y los brazos de chi, los ponemos frente a chi el ombligo. And little by little, we raise our hands. And we put our hands in front of our chi, our neighbor. Sostenemos una hermosa bula de chi. We hold a beautiful chi bowl. Y ahora nuestra intención. Se pone observar nuestra postura and now our intention with our intention observe the posture of our bodies Elevamos hui, en lo alto de la cabeza we raise by way the highest part of our heads. Retraemos el mentón. Docked in chin. Cervicales y dorsales en línea. Our cervical vertebra and thoracic vertebra are aligned. Elevamos huijin. We raise huijin. Pies separados, paralelos. Our feet are separated from each other, parallel to each other. Más o menos la altura de los hombros y la punta de los dedos de los pies, en línea con la punta de las rodillas. Our feet are open about the shoulder width and the tip of the toes are aligned with our knees ming men adelante. Min men relaxes forward esta sería la posición sentado quien así apetezca puede ponerse de pie this is the stand the sitting meditation posture but whoever wants they can also stand up muy bien si nos ponemos de pie mingmen Tira suavemente hacia atrás. If we stand up, Ming-ming is relaxes softly backwards. Muy bien, tenemos las manos sosteniendo una hermosa bola de chi delante del ombligo. Our hands are holding a chivo in front of our navel los brazos y las manos y totalmente relajados. The hands and the elbows are totally relaxed. El coxis mira al suelo. Coxis is relaxing downwards. Sentimos como nuestro cuerpo es un gran campo de chi, totalmente fundido con todo el universo entero. Somos feel, el universo. We feel how our whole bodies are becoming one with the universe. Somos el universo entero. We are the entire universe. Y era nuestra intención es darnos buena información y nos damos buena información. Somos un bello universo infinito. And now Our intention guides us into send good information to us. Somos un universo infinite. We are an infinite universe. Somos hermosos. We are so beautiful. Nuestros brazos, nuestros pechos, todo nuestro cuerpo es hermoso y muy sano, muy saludable. Our arms and hands, our breast, our whole bodies are so beautiful. They are very healthy. El peso en la posición de pie, elevamos el peso un poquito delante. When we are standing up, we bring our body weight to the front part of our feet. Muy bien, y ahora... Desde los codos, vamos a abrir, abrimos, desde los codos, abrimos. Y al abrir nos expandimos. El tanque inferior se expande por el universo. And now, leading with our elbows, we open our arms and hands, and we feel how our lower abdomen. Our lower dantian expands through the whole universe. Y, las manos, cerramos, y el universo penetra más profundamente inferior. And now, we close our arms and hands. We feel how the whole universe is penetrating inside Our lower abdomen, our lower abdomen, our lower dantin. Abrimos. We open. Cerramos. We close. Abrimos. Open. Cerramos. Close. Abrimos y miles y miles y miles de dantians inferiores se abren al mismo tiempo. We open and thousands and thousands of lower dantians open at the same time. expandiéndose, fundiéndose profundamente. Expanding and mixing with the whole Hun Chi of the whole universe. When we close, the beautiful universe penetrates Very deep inside. Abrimos. Open. Cerramos. Close. Abrimos. Cuando abrimos, abrimos en las seis direcciones. El tándem inferior se ensancha por delante por detrás, por la derecha, por la izquierda, por abajo, por arriba. And when we open, we expand in eight directions: front, back, left, right, up, down. Cerramos. Close. Abrimos, Kai, y open, cerramos, close, muy bien, ahora cada, cada cual que juegue abriendo y cerrando el en inferior, poniéndose cada vez de manera más profunda now each one of us are gonna play with opening and closing closing our lower tantien suave lento. the rhythm is very soft and slow Cuando abrimos, cuando open todo nuestro sistema reproductivo se abre. All our reproductive system opens. Uniéndose con el Hun en chi original del universo. Mixing with the junyo en chi, original Hun en chi of the whole universe. Cerramos. Close. Y de nuevo, el Hun en chi del universo penetra en el interior de cada célula del tantien inferior. And again, the purest chi of the whole universe comes inside every cell of our Lord Dantin. We continue intention. playing. We continue playing with that intention. De ser cada vez más y más y más universo. To become universe. Even more. Cada vez más, cada vez más profundo. Even deeper, every time deeper and deeper. Observamos como el tantín interior enorme, inmenso. We observe how our lower tantin has become bigger, huge, immense. Suave, dijeron. Soft and light. Y ahora poco a poco vamos elevando las manos, sosteniendo una hermosa bola de chile delante del canto delante del corazón. And now, slowly, we raise our, to in front of our heart. Observamos la postura, observamos cómo. Hui está suspendido, el mentón retaído, y Hui Yin elevado. We observe our Bai Hui suspended, suspended tucked in Chi, docked in Chin, Hui Yin, closing of what? La bola de Chi y el Tan Tien totalmente conmigo this shibu is connected directly to lower tanteen seguimos como el man tan tiende es universo infinito we feel how our, our middle tanteen Has become the whole universe. Infinite, sin Infinite and limitless. Abrimos, desde los colos, abrimos. We open, we start from the elbows. Expandimos todo el tantien medio. Expanding our whole middle tantien. Cerramos. Close. El universo de amor infinito. El universo de conciencia de amor infinito penetra profundamente en el tantien medio. Our pure consciousness, with infinite love, penetrates so deeply into our middle-tanting. La intención precisa, pura y suave. Giving a very precise, pure and soft intention. Damos buena We give very good information. Nuestro Tantien medio es inmenso, fino, ligero, muy puro. Our middle Tantien is huge, is pure. Nuestro corazón, totalmente expandido, luminoso, puro. our totally puro. Nuestro corazón es totalmente puro y expandido. Es muy hermoso. Nuestros pulmones, transparentes, luminosos. Our lungs, muy ligeros, muy puros. Our loves are very transparent, very bright, very pure, and expanding. Nuestros hermosos bosques mamarios, relajadísimos, transparentes, llenos de chi, llenos de amor incondicional, Our beautiful mammary forest, our breast are very relaxed. They are full of chi. They are full of unconditional love. Y abrimos. we open La intención observa como el en medio se expande en infinito universo fundiéndose con el fundo ancho original. We observe how our middle dantian expands to mix with the whole universe. Cerramos. Close. Desde todas las direcciones, el universo penetra en el interior de los bosques mamarios, en el interior del corazón, en el interior, from all interior directions, de los cuernos, en todas las direcciones, el inside chi penetra dentro de la lengua, en el interior Imaginamos que tenemos brazos, miles de brazos alrededor del tantien medio. Por arriba, por la derecha, por la izquierda, por abajo, por delante, por detrás. Y abrimos. We imagine that there are thousands and thousands of hands around our middle Up, down, left, right. And we open Cerramos desde todas las direcciones, universo infinito. El amor incondicional, un juncho anchísimo puro, penetra en cada una de las ceras de los bosques mamarios From all directions The purest chi penetrates inside our mammalian forest, our breast. In cada una de las células, expandiéndolas. In every cell, every cell gets expanded. Y Hun enchi Chi. Infinito del universo penetra en cada una de las células de los bosques mamarios, de los pechos. And the purest Hun Yuan Chi penetrates each cell of our mamarian forest, each cell of our breast. Abrimos. Open, expandimos. expandimos, cerramos, close, abrimos, Ay, abrimos, open, cerramos, close. I'm open y open yana cada cual juega abril ratto del tantian en medio and now everybody we are gonna play to open and close our middle tantian Los bosques mamarios se expanden y se vuelven tan grandes como la Vía Láctea. Y ahora, nuestro mamarien forest expande. big as our whole galaxy. Fundiéndose con el Jun Yuan Chi en la mierda. Mixing with the Hun and Chi of the whole universe. Al abrirnos nos expandimos, el universo. Y al cerrar el universo entero penetra profundamente en los bosques mamarias. When we open, we expand with the whole universe, and when we close, the whole universe comes deeply inside of our breast, our mammary forest, nutriendo purificando us, nourishing us, purifying us. Observamos cómo las vértebras dorsales se expanden, las costillas, el esternón, los pulmones, el corazón. Las mamas se expanden. We open and we feel how our thoracic vertebrae, our ribs, our heart, our lungs, our breast, everything opens. Cada una de las células de los bosques mamarios, de los pulmones, el corazón, de las costillas, de las vértebras, el esternón, del timo, sonríen. And we open everything inside our chest, our lungs, heart, breast, ribs, everything opens and smiles. Cuando cerramos, la sonrisa se vuelve más profunda. And when we close, our smile becomes deeper and deeper. Las membranas de todas las células sonríen. The membranes of all our cells smile. Cada pedacito minúsculo de células orilla. Every little part of our cells smile. Ahora emplazamos las manos mirando más directamente a los pechos. Now we bring our hands closer to our breast. Las palmas de las manos espejeando los pechos. Palms are exactly in front of our breast. Y abrimos, separamos, separamos y los pe. open our and our hands expand. Y aproximamos un poco las manos y traemos el ranchi del universo and now we profundamente reparado al interior de los niños. We bring our hands closer, bringing Hun Yuan Chi inside our breast, repairing our breast. Abrimos y cerramos como hermosas, emulando, copiando las hermosas olas del mar. Cuando nutre la playa. We open and close like when the waves of the sea are nourishing the beach, the shore. The Hun Chi is a very potent, very brilliant puro. Penetra profundamente en las mamas, deshaciendo cualquier bloqueo. Chi es penetrating very deep inside our breast, unblocking everything inside, disappearing all blockages inside. Todos los bloqueos desaparecen, el ch'i y la sangre. Calculan muy bien. All the blockages disappear. Qi and blood flow really well inside. Todas las mamas están hola. Our best are hola. Hola. Todas las células de todos los bosques mamarios cantan Jaula con nosotros. Vamos a cantar Jaula unas cuantas veces todos en voz alta. Cada uno desde el centro del universo que es. Every cell in our whole breast are going to sing Jaula. So we are going to sing all together Jaula. Feeling that we, every cell, it is the, is the center of the universe. How, how, la. How, how, how, Our hands, our breasts, our chest, everything is dancing with the whole universe. la all our cells, Nuestras our cells, all our cells, all our cells, all our cells, our cells, our cells, our cells, our cells, our cells, our la Danza Jaola de la Sanación This is the dance of Jaola La Danza de la Sanación This is the healing dance Muy bien. Poco a poco. Ok. Little by little. Seguros de que nuestros pechos están totalmente sanos. Making sure that our breasts are completely healthy. Estamos seguros. We are so sure. Nuestros hermosos pechos, totalmente transparentes, luminosos. El chi y la sangre circulan muy bien. Our beautiful breasts are so, so beautiful. Chi and blood are flowing really well inside. Muy bien, poco a poco vamos llevando las manos al tanque en medio. Okay, centro, little by little, we bring our hands to middle dantian, and we bring our hands to the center of our middle dantian. Elevamos by Hui, cerramos los pies en Chi. We raise Pai Hui. Close our feet, stepping on chi. Y escuchamos una hermosa melodía en el interior del dantien medio. And we listen to this beautiful song inside middle dantien. Es una melodía que también surge de los bosques mamarios also rises from inside our breast our mammary forest y esta melodía nos dice me amo and this song goes like it says i love myself soy amor I am love. Tú eres amor. You are love. Somos amor. We are love. Mis pechos son amor. My breasts are love. Amo mis pechos. I love my breast. Amo cada celulita que conforma mis pechos. I love every little cell that are on my breast. todas las celulitas sin distinción I love every little cell in my breast with no distinction amo mi proceso vital I love My vital process. Amo lo que estoy aprendiendo. learning. love what this becoming am learning. Amo esta liberación de todo juicio. I love this becoming free of all judgments. Qué hermosos son mis pechos. How beautiful my breasts are. Soy un ser hermoso e infinito. I am a beautiful and infinite being. Soy amor. I am love. Soy amor. A young love. Poco a poco vamos bajando las manos, las emplazamos encima del ombligo. Little by little we bring our hands down and we put them on the navel. Y conectamos con Mingmen, con la intención. Y conectamos con Mingmen y con la intención. Y aquí el eco de la canción se repite. Y aquí el eco de la canción se repite. Y aquí el Place again. Sin sí, ninguna duda, soy amor. Without doubt, I am love. Y amo. And I love. Me amo. I love myself. Amo ser quien soy. I love who I am. Poco a poco vamos separando las manos. Little by little, we separate our hands. Vamos moviendo este maravilloso cuerpo de amor. And little by little, we move this beautiful body of love. Y nos sentamos y estamos de pie. Abrimos los ojos poco a poco. And If we are standing up, we can sit back down, and little by little, we open our eyes. Vamos a información. We are going to send good information to ourselves. We put our hands in front of our chest in the hush position in the praying position with our hands Inhala. closed inhalamos profundamente we inhale so deeply y nos decimos uno, dos hola, hola, hola, Muchísimas gracias, hermosos amantes y amores. Thank you so much, lovers and lovings. <laughs> gracias, María, por la traducción. <laughs> Thank you, María, for the translation. Thank Muchas you. gracias a for todos the Thank you, everybody.